Para mí mi cabello es más que solamente cabello, por así decirlo, más allá de lo político y lo estético, tiene que ver con, con, con mi persona, con lo que auténticamente o como yo me identifico constantemente y de alguna manera al vivir tan lejos también es una forma de estar enraizada en mi lugar, o mi lugar de nacimiento, acordarme de mis de, mis, de mi herencia de alguna manera, de mi ancestralidad, eso para mí es mi cabello.